primer no. video en Play Quiz. Madre, segundos, no sé, campeón, soy yo, a internet te va mejor peor. Diferentes ¿no? personajes Obviamente. y tendrás te que adivinar a qué videojuego pertenece. No, Eso que Play Quiz. A ver ¿A qué? qué videojuego pertenece este personaje. Fall Guys, Fall guys. Eh, eh, las judías asesinas. <risa> Digo la Fall Guys. La respuesta guys. es Fall Guys. Imagina que es Mel Guy no todo falso. Sí, sí o qué. Me encanta mucho este juego. Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Esto no, es Minecraft Qué bueno. Fortnite. Máximo tío. Yo no voy a saber ninguna ¿Cómo que no? Ya sabes, dos, campeón. Sí, peor aquí For... Skyrim, cabrón 200 aquí bo, bo, bo. Va, va, va Skyrim. <risas> Guapísimo Vale Let's Fácil, ¿no? De momento Grandes auto 5 Fortnite Minecraft No es Minecraft GTA 5, creo, sí, ¿no? Grandes Minecraft de auto cinco. No se llama así O algo así, ¿no? La babayique El Skyrim Va bien, no hay tanto delay esto es, Valorant, ¿no? Para no saberlo. Yeah. ¿Dónde está tu OP? Mamá hueva. Mamá hueva. Gente Resident Evil. Esto es. Eh. David My Life. Sí, el Daylight Life. in My Life. Nice. Tío, lo sabía por la sangre. El Valorant, eh. Por haceros caso, eh. Eh, lo hemos jugado y nos lo hicimos este verano, gente. Rafe. De una. Si falla alguna, es raro, ¿no? A lo mejor porque no lo juego. O no lo he jugado. Fortnite. Eh. eh. Play quiz. A ver. Ahora sí, campeón de Zari. Minecraft. No sé, el Devin By era campeón. Eh. Minecraft. Este juego, <risa> Qué Es gracioso. De mis favoritos. que en verdad es GTA. <risa> Se te raro. hace conocido Pero, eh. este personaje. ¡CADED! ¡MUMAN, CADED! ¡MAMAGUAVO! Mal maldito DLC, estuvo Cofer. divertido. Son fáciles, campeón. No pero Manca ¿nos apoyas con un like al video? Claro que sí, Single, League of Legends. Ey, yo, Uuuh, concha de tu madre. Si fallo esta me of mato. Legends. No sé. Fíjate, te lo hemos visto mucho tiempo aquí, campeón. A oh, ver, Zari, luego lobo. Esto es eh, de Quarry. La palla está de quarry. Porque si se olvidar Canegro, somos Cancrow. <ríe> somos Canegres. Ya olvidé, Grande ese pantaro de tu campeón. Pero que allá es cenado rico. Recordar el videojuego el role, de de patata. Personaje? Counter Strike. The enemy has been land. Hacer... Counter Strike Flash Counter Strike, Global Counter. Offensive Nice job, eh. Lo ver no es, eh. A ver, eh. Red Dead Redemption 2, más regada decir, Red El de Quarry. Ahora pues la paya esa, yo es que se lo voy a arkencroft. Red Dead Redemption 2. ¿Y como lleva a hacer eh? eh? este es poderoso. A ver, hmm. Eh, el Call of Duty. Eh, el Modern Warfare, ese, compadre. Seguro, tiene toda la cara de eso. Call of Duty Warzone. Me he equivocado no, bueno bueno, en una. No sé, ni yo, o sea. No sé. Este videojuego es muy divertido. Among Us. RDR22. No me acuerdo. Ahí va, eh. Ese es, RDR22. Among, Among Us. Y eso es paranoia. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Eh? ¿El Roblox. No es el No ¿No nah, ves. No juego a esa, a esa mierda de juegos campeones de Call of Duty. Eso para los niños ratas. Literal. A los pajerillos. Esto es eh, King, of, King of the Armor o algo así. Este es un juego de móvil, ¿no? Me suena de móvil Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms. Ni puta idea. Roblox, eh. También juego, eh. De la Hoover. El juego favorito de Chapa. Chapa como falle, no me mata, ¿no? No sabemos. Hemos fallado una Bueno, en verdad los Call of Duty, yo qué sé, Call of Duty son todos iguales, ¿no? No sé qué. Esto es Tom Clancy es Rainbow Six, Compadre. No vea cómo tiene lo tuyo, ¿no? No puede ser, eh. Arde y Z Folladamente eh. Increíble Suscríbete. Vale, hermano, ese, ese, ese sí que es el que he dicho El Tom Clancy Si no era el otro, ese es este Me cago en tu muerto <risas> Literal, no, no lo era Uf, Se nota que yo no juego a esos juegos Vale, Apple Legends, A.O. Hey, A.K.A, ¿no? Hey, de uno Apex uh, Legends. Fácil, easy Cracket Cracket, cracket no juega esos juegos Esto es el Dota 2 Compadre Toda la vida ¿Habéis visto las similitudes Con el World of War Que con el LoL? ¿No? Ejem Dota 2 Lo he jugado Es la Ape ¿Y Zapati ¿Cómo estaba? Dejado el view, Voy a echarme Uno de Disfruta el Rocket League le gusta mucho Por supuesto al Chapita Bueno y a todos vosotros ¿No? Gracias Zapati Espero que es estés bien Tanto Rocket tú como gato League. No me, me cago en la leche Gracias por dejar la view el vicio. Que antes ha salido el DVD eh, de una. Eh, el League. de eh, Breath of the Wild, tío. El Cerda. De una. O sea. Correcto. El Dota, the of, Zelda, Breath of the Wild guay sería jugarlo, eh. Fallado una, en verdad. O sea, este uno, de beauty. Es muy divertido. Crash Bandicoot, concha tu madre. Furrillo, eh. Que ya hay naranja. la taranja Crash Bandicoot. Crash Bandicoot Pokémon ahora. <risa> el Lee, eh. Bueno, eh. God of War. <risa> eh. Fit eh, Kratos eh, y Atreus. ¿Es? God of War. Fácil, ¿no? Y, y, bueno, los dos tres juegos así malo, que va a la peña este así juego. super rara, ¿no? El cerrado El al alalo, Infinity, ellos De una toda la vida, ¿no? De, de, de toda la vida, ellos, ¿eh? Master Halo Infinite, ¿será que ya jugamos? Oh, de verdad, F? sí, pero un Day Z, hermano. O sea, joder, chico, el pastelazo. Final Fantasy VII Remake, porque es Cloud eh, Remake. Muy Loco bien, bien ¿no? ¿No? Pokémon me encanta. Un fácil, ¿verdad? Este, pero claro, ahí juego pues, es of Duty, no voy a jugar la vida, ¿no? ¿Sabes? Cosas así. El Puke, la papayillo. El Puke. Así? Ya sabes la respuesta. calvo con H en G el cráter. Pack eh, Ken Krow Games, <ríe> ah, Vale, casi ya a todas. Eh, esto se llamaba el Sony Shadow, no sé qué, yo me acuerdo perfectamente. Esto era de You, por lo menos 2000, eh. Shadow the Hedgehog. Bueno, lo siguiente no, tío, pero bueno. Se diría, ¿no? Que falla bastante ahí. Easy esto es el juego ese de móvil para los niños extraños, hermano cómo se llama eh, esta es noche de free fire eso free fire loco seguro free fire. el ese juego es de móvil de los de niños mis rata. favoritos literal eh, no tengo ordenador <risa> juego <en> el móvil <risa> te eh, team fight tactics <risa> era muy fácil ese ese juego yo no jugaba pero tú es lo mismo free fire free fire eh yeah, play 4 esto es... Eh, I don't know, el Tom Clancy El Tom Clancy, hermano, juego ese tan falso que apuntas así, ¿no? Rash. ¿Y yo? ¿El Rash? No te lo crees ni tú Ah, claro, sí En otro, en otro momento El Tom Clancy, hermano, esto tiene que ser ya Si no es este, compadre, te mato Tom Clancy Fío Cojones, no, ellos, 10 años see. para que salga. El juego de este extraño, ellos ¿Me de zombie No Ah, eh, World of Warcraft Warcraft Buah, wow, es súper extraño que se parecen todos los payos así de Warcraft, shooter que son copiados Porque todos esos shooters que han salido aquí son copiadísimos eh, el Spiderman Mike Romero, ¿no? Me dijiste que era este, ¿no? Algo así eh, Creo, ¿no? Miles Morales. Me acuerdo, me acuerdo Wow, el wow, ¿eh? El bueno para acá toda. Poppy peculiar. Play con Time, ¿eh? Me alegra saber que mola, tío Este tipo de... ¿sabes? Está guapo Ahora después pondré la pool del LB nuevo... Playtime. Del nuevo... Is de la nueva ascensión del viernes, por supuesto Fácil, tan facilillo, ¿no? ¿Sabes? Lo del shooter... Eh, el el, el bicon eh, Human bicon de Troy, esto de los cojones. El Detroit bicon de Human, ellos, que le gusta Nicole, claro, human. a Nicole. Claro, arte caso, eh. Mike Romero, jaja, no, me ha encantado. No era ese, Spielman Night. El, ¿Sabrás la eh, el Horizon Zero Dawn, bro, que no va ni en un ordenador. Con una R. O sea, con una 3090 no va, Bıyla, yo o sea, puta.